Hola, soy Simón Río Zapata, soy de selección Colombia de Clavados. Fortus me ha parecido muy bacano porque me ayuda a pensar positivo, a crear en mí, a visualizar la competencia, los saltos. Les recomiendo Fortus, vengan acá y buenísimo.